La sociedad demanda profesionales más multidisciplinares, al mismo tiempo que los planes de estudios de las universidades cada vez se especializan más. Ante una tendencia que parece generalizada, la solución pasa por promover un aprendizaje integral. Para comprender este concepto y cómo se puede aplicar en la docencia, en este vídeo haremos una aproximación al concepto de aprendizaje integral y propondremos unos modelos de integración que puedan inspiraros para lograr un correcto desarrollo de las competencias socioemocionales, académicas y profesionales. Toda universidad tiene desde su origen un horizonte común, la búsqueda y la transmisión del conocimiento. Es de esa misión central de donde se derivan todas las acciones que ha ejercido la institución universitaria a lo largo de su historia. La peculiaridad de la universidad, frente a institutos de investigación, colegios u otras instituciones cuyo núcleo central es el conocimiento, es que aspira a encontrar y comunicar precisamente ese conocimiento en un sentido universal. De ahí el nombre de universitas o universidad. Esta aspiración a buscar un conocimiento universal topa con la natural limitación del entendimiento humano. Por ese motivo, el conocimiento y por ende la universidad se ha ido fragmentando progresivamente en unidades más reducidas y abarcables. Surgen así las áreas de conocimiento o disciplinas como una estructura operativa que haga avanzar en esa búsqueda y transmisión de la verdad. Si bien esta fragmentación ha sido provechosa, al permitir, por un lado, ampliar el conocimiento y sus horizontes, y por otro, facilitar el gobierno de las universidades, parece que también ha dado origen a ciertos retos. Uno de los más complejos de resolver es la llamada fragmentación de la universidad. Es decir, que esta necesaria fragmentación del conocimiento acabe desdibujando los nexos existentes entre las diversas disciplinas y así haga perder de vista el sentido original de esta institución. En esta línea han surgido voces en el ámbito académico que alertan sobre este peligro y buscan una reunificación del conocimiento. Ante la constante especialización que ha dado lugar a un esquema disciplinario que se ha ido tornando más y más complejo, abogan por una mayor integración. En el contexto universitario, esta integración puede aplicarse tanto a la labor investigadora como en la docente y, necesariamente, tendrá un reflejo también en la gestión y organización de la institución y de los agentes involucrados. Si atendemos a la misión relacionada con la búsqueda del conocimiento, es fácil observar que la propia necesidad de encontrar respuesta a problemas cada vez más complejos ha dado origen a líneas de investigación que involucran a varias disciplinas, ya sea desde una perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar, o transdisciplinar. Esta urgencia por crear puentes de unión entre los saberes no ha estado tan presente en la misión educativa de la universidad. Y como consecuencia, cada vez son más los estudiantes que al terminar sus estudios superiores no se sienten preparados para asumir la complejidad del mundo desde su disciplina de estudio. Y esto nos lleva a preguntarnos qué estamos haciendo mal. La respuesta pasa por considerar hasta qué punto les estamos ofreciendo una formación completa, una formación integral. En resumen, creemos que el correcto funcionamiento de la universidad pasa necesariamente por lograr un equilibrio entre la especialización y la integración. Actualmente la fragmentación está teniendo mayor peso, con unas consecuencias no siempre positivas en el proceso educativo. A continuación, vamos a presentar a qué llamamos integración y cómo conseguir que tenga un mayor peso en la actividad universitaria y así la equilibre. Rogers plantea que en todo proceso de integración el estudiante incorpora un nuevo saber a sus saberes anteriores. Reestructurando su universo interior, y aplicando los saberes integrados a nuevas situaciones concretas. Nuestra propuesta pasa por categorizar por medio del ser, saber y hacer los llamados objetivos de aprendizaje que se establecen en el diseño de los planes de estudios. Estas tres dimensiones tienen una relación directa con las competencias socioemocionales, académicas y profesionales y a su vez coinciden con las dimensiones de la persona que el ideario de nuestra universidad, la Universidad de Navarra, plantea. La dimensión del saber se refiere a los aprendizajes propuestos para la adquisición de conocimientos y la formación de hábitos intelectuales que favorezcan un buen desempeño profesional. Algunos ejemplos de esta dimensión serían la comprensión de conceptos clave o la memorización de los contenidos teóricos o de las fórmulas prácticas, por ejemplo. La dimensión del ser hace referencia a todos aquellos objetivos de aprendizaje que buscan incidir en la adquisición de actitudes, valores o hábitos morales en los estudiantes que impactan en su modo de vivir y de estar en el mundo. Ejemplos de esto sería que los estudiantes adquirieran competencias socioemocionales tales como la honestidad, el sentido de responsabilidad, la solidaridad o el compañerismo. Por su parte, la dimensión del saber hacer abarca los aprendizajes en torno al desarrollo de determinadas habilidades o técnicas que el estudiante ha de dominar. Saber cómo programar código informático, realizar una inyección, escribir con corrección ortográfica, podrían ser algunos ejemplos. Creemos que una educación integral ha de contemplar de manera integrada las tres dimensiones. Es decir, han de estar coordinadas y definidas. ¿Cómo conseguir esto en un grado universitario? En primer lugar, tendríamos que definir los objetivos de aprendizaje para cada una de las dimensiones. En segundo lugar, es clave establecer sistemas que nos permitan medir y evaluar su adquisición. Una vez definidas estas estrategias, deberemos de ser conscientes de dónde se ubican dentro del plan de estudios, para facilitar su coordinación y su seguimiento. A continuación, os mostramos algunas estrategias que nos ayudarán a aplicar esta formación integral en nuestra docencia. Podemos hacer uso de este modelo de integración a cualquier nivel. En este ejemplo, nos vamos a centrar en una asignatura. Se trata de Educación para la Salud, una optativa de tercer curso de Psicología en la que participamos tres profesoras. Mi módulo se centra en la influencia que tiene en la identidad personal la proyección que se hace de los cuerpos en redes sociales y en el audiovisual en general. Un concepto clave es el de identidad, que además supone el hilo conductor de la asignatura. Aunque lo han trabajado desde el módulo 1, no lo doy por supuesto, y lo vuelvo a tratar para asegurarme de que asentamos bien las bases. De este concepto se derivan todos los demás que trabajo a lo largo del módulo. Intimidad, privacidad, sociedad, persona, personaje, autobiografía, referentes, representación y experiencia vicaria. Además, por tratarse de un módulo que se contextualiza en el campo del audiovisual, me preocupo de que comprendan algunos conceptos relacionados con este ámbito, Tales como lenguaje audiovisual, espectador, generador de imágenes o la diferencia entre una imagen de poder y una potente. No quiero que estudien estos conceptos de forma acrítica, por lo que quiero que sean capaces de aplicarlos de distintas maneras, que cuando se enfrenten a una imagen sepan identificar todo su potencial, que sepan que se trata de algo que nos rodea en nuestra cotidianidad, que comprendan textos académicos relacionados, que se planteen las preguntas o hipótesis adecuadas, que sean capaces de utilizar las imágenes corporales como una herramienta más dentro de su empeño profesional y, por último, que redacten buenos textos argumentativos. Y todo esto en última instancia, ¿para qué lo hago? Quiero que sean críticos con las imágenes que les rodean, pero no las vean como algo a evitar y que adquieran sensibilidad estética mientras son capaces de establecer los vínculos adecuados para poder trabajar en equipo. Este primer paso nos marca una hoja de ruta de los principales objetivos de aprendizaje que aspiramos conseguir con nuestra asignatura. Especialmente en el SER, debemos priorizar objetivos y debemos reconocer qué es lo que verdaderamente podemos desarrollar en nuestra asignatura. En este paso busco establecer las acciones concretas que ayudarán a mis estudiantes a desarrollar y conseguir esos objetivos de aprendizaje. Puesto que se trata de muchos conceptos y cuento con pocas horas de clase presencial, opto por realizar píldoras audiovisuales que agrupen estos conceptos en unidades temáticas. En clase buscaré reforzar por medio de ejemplos esos conceptos. Todos los objetivos que he planteado en el apartado del saber hacer los trabajaremos por medio de un caso práctico por equipos, un diario reflexivo en el que adjuntarán noticias de actualidad y las pondrán en relación con otros conceptos teóricos, lectura de un texto académico a partir del cual deberán plantear una pregunta a la que darán respuesta en un trabajo final. Con estas actividades formativas y las dinámicas del aula, espero que adquieran un espíritu crítico y una sensibilidad estética respecto de la imagen. Es importante en este paso tener una visión realista de la asignatura y los recursos con los que se cuenta, tales como el número de CTS, el tipo de asignatura que es, el curso de los estudiantes o la duración de la asignatura. Estas actividades formativas deben estar relacionadas directamente con los objetivos que nos hemos marcado en el paso 1. Estaría fundamental que cada curso académico revisemos y ajustemos las actividades formativas y los sistemas de evaluación para adecuarlos a esas expectativas. Una vez hecho este trabajo, comparto mi plan del módulo con las otras dos profesoras para realizar los ajustes necesarios. Pero una asignatura no es una isla, así que promuevo dos reuniones más. La primera con la coordinación de curso, con quien me aseguro de que la carga de trabajo es la adecuada y calendarizamos de la mejor manera dónde ubicar las actividades evaluables. Y por otro lado, comparto con la coordinación de grado esos objetivos, con el fin de garantizar que esos objetivos de aprendizaje que propongo estén en consonancia con los objetivos de los cursos previos y posteriores. Y, en última instancia, con los objetivos del grado. Es recomendable que el centro cuente con un mapa de grado en el que se dibujen los objetivos de aprendizaje de cada una de las dimensiones enmarcados en cada curso y en cada asignatura. Esperamos que este vídeo os haya resultado inspirador. Todos nosotros, como profesores comprometidos con nuestra tarea educativa, buscamos distintas maneras de ofrecer a nuestros estudiantes una formación cada vez más completa. Pero pensamos que es un buen ejercicio poner por escrito no solo los objetivos relacionados con los contenidos, sino todo el conjunto de competencias que de forma realista podemos desarrollar en nuestra asignatura. Solo así seremos capaces de lograr que nuestros alumnos sepan qué esperamos de ellos, nos podamos coordinar mejor con nuestros colegas y, en última instancia, no perdamos nosotros mismos nuestros objetivos de aprendizaje y de enseñanza. Creemos que estas tres sencillas categorías del ser, saber y hacer pueden ayudar en esta tarea. Muchas gracias por vuestra atención. Estaremos atentos a cualquier sugerencia o consulta que nos queráis hacer llegar. Un cordial saludo.